Mi nombre es Ingrid García y con el equipo facilitador le damos la bienvenida al MOOC Recursos Educativos Abiertos Artículos de Investigación y Elaboración de Comunicaciones. El contenido del MOOC está diseñado para ayudar y orientar a los participantes en cómo escribir artículos científicos y su publicación. Soy Mauro Marino y estaré con ustedes debo agregar que es un mod totalmente práctico y expone las ventajas del movimiento abierto relacionados con los artículos académicos. Nuestra meta como teachers es permitir al alumnado adquirir los conocimientos básicos en cuanto a la digitalización de redes académicas y su publicación. Analizaremos cómo valorar su importancia en la educación actual y en la publicación digital. Cuando decidimos hacer un máster o un doctorado nos encontramos con varias barreras. Una de ellas y quizás la más difícil es que nos exigen escribir, debemos escribir. Pero escribir con calidad no es fácil, es un proceso que requiere tiempo, muchas horas de trabajo y disciplina. Investigar un tema para una comunicación requiere de herramientas y destrezas particulares. Lo que sí es cierto es que debemos escribir sin temores para poder publicar. Muchas gracias por su atención. A continuación otros ETHers continuarán con la bienvenida. Hola a todos, soy Beatriz Garrido y forma parte del equipo de ETHers. El mooc es dinámico y creativo. Los participantes deben trabajar en varias prácticas. Dada la abundancia de términos surgida en torno a las relaciones existentes entre las diferentes revistas. Mi nombre es Albanis Cortés, también formo parte del equipo. Confiamos que las aportaciones que aquí presentamos resulten útiles y estamos seguros de que su participación en este curso contribuirá a enriquecer vuestra formación académica. Para poder cubrir con todos los objetivos y que puedas familiarizarte con los contenidos, la estructura del curso se divide en cuatro módulos. Estos se han calculado para seis semanas que es lo que el curso dura. Se pretende que el MOOC esté abierto durante 8 semanas a partir de su inicio para facilitar su finalización a aquellas personas que no puedan dedicarle tanto tiempo. Durante estas 8 semanas todos los módulos estarán disponibles. Hola soy José Ángel Méndez y los acompañaré en la experiencia del MOOC. Mi nombre es Karen, soy otra de las facilitadoras del MOOC. Debemos destacar que los REA y el acceso abierto son un tema clave, por eso esperamos que los participantes manejen los conceptos más importantes al final del MOOC. En el Módulo 0 Introducción, se realiza una presentación del MOOC y de los integrantes del curso. También aprenderemos a explorar cada una de las herramientas de la plataforma. Módulo 1. El movimiento de acceso abierto. Conoceremos en qué consiste el acceso abierto, viajaremos en un breve recorrido histórico con las fechas más destacadas. Y nos centraremos en la necesidad del acceso abierto en el momento actual. Módulo 2. Recursos de los REA. Estudiaremos el tema de la publicación en Hacienda F y sea en abierto. Para lo que existen dos bases la va verde con los repositorios institucionales. Las bibliotecas de recursos en abierto y las herramientas de búsqueda para recuperar contenido sin restricciones. La vía dorada con las editoriales en abierto y la calidad de las publicaciones. A continuación, otros facilitadores explicarán el módulo 3 y el módulo 4. Muchas gracias. El nombre es Alba y les explicaré en qué consiste el módulo 3. Empecemos a escribir. Se definen lo que abordaremos antes de escribir. La planificación del texto académico, la elección del tema o el objetivo del texto. Sistema IMRC. Y otros. Soy Alma López y también formó parte del grupo de facilitadores del MOOC. Para finalizar el cuarto módulo crear publicaciones digitales la publicación es nuestra meta. La publicación es el fin de este proceso. La edición digital es una buena opción. Esperamos que los trabajos académicos seleccionados por todos en este curso sean publicados. Recuerden que la evaluación es por pares por último el MOOC es dinámico y creativo todos los participantes deben trabajar. En nombre de este equipo les deseamos el mayor éxito.